¡Hey! ¿Qué pasa, arte maníacos! Aquí estamos de nuevo. Hoy vamos a hacer la máscara de James Root. Empezamos con nuestro molde de yeso, el que os enseñé a hacer hace un tiempo. El vídeo en el que salgo haciendo el tonto con una máscara de papel en la cara. Se rellena de yeso y se deja secar. Una vez está seco, le quitamos las vendas y tendremos un bonito molde de nuestra cara. Lo siguiente es, como veis, ir colocando plastilina por la parte de las facciones donde vas a mover la cara, es decir, por las cejas, la nariz hay que dejarle un poquito de espacio también para poder mm, respirar bien y luego por la parte de los laterales de las patillas, por si eres una persona que tiende a engordar o a comer muchos bollos, pues para que no se te quede pequeña la máscara y la puedas seguir utilizando en un futuro. También te ayudará a poder mover la cara con más facilidad. Después de colocar estos trozos de plastilina yo puse directamente la pasta de papel, pero os recomiendo que le pongáis un papel film de plástico o de papel albal o que lo untéis todo en vaselina para que luego sea más fácil de sacar la máscara cuando ya esté seca, ya que a mí se me quedó pegada al yeso y por poco la parto al sacarla. Al final lo conseguí, pero os recomiendo que hagáis eso mejor, ¿vale? Así que, bueno, pues seguimos con el proceso habitual, vamos colocando nuestra pasta por la cara tranquilamente y vamos saltando la forma. Yo me he fijado en un modelo que hay en internet, vosotros podéis utilizar este mismo o buscar el que más os guste. Yo tengo este, os lo dejaré en la descripción, un enlace a la foto que he utilizado o si no, podéis mirar directamente este tutorial, que es la idea. La pasta de papel que estoy utilizando es de papel con cola blanca, sin más. Humedecemos el papel higiénico en agua caliente durante un tiempo y luego lo trituramos todo lo que podamos. Podéis pasarle una batidora o simplemente darle vueltas como podáis hasta conseguir una pasta uniforme. Luego escurrís el papel y a mezclarlo con cola blanca hasta que tenga consistencia de plastilina. Bien, pues una vez tenemos dada la forma perfectamente, vamos cogiendo con nuestra herramienta y le vamos dando unos detalles de profundidad para que nuestra máscara sea más realista y para poder tener luego una guía a la hora de pintar la máscara básicamente así que bueno aquí me veis haciendo las formas es fácil es sencillo es eh, simplemente paciencia ir fijándose bien en los patrones y poco más vamos marcando bien las facciones y bueno una cosa que os voy a decir es que pongáis bastante papel bueno no, no mucho tampoco para que no se os salga la cara pero que pongáis bastante papel para que no queden zonas muy cercanas al yeso. Ya que si eso ocurre eh, a la hora de desenmascararla del yeso, de desensamblarla, eh, va a haber un problema y es que eh, a lo mejor tenemos algún hueco que se vea transparente o el papel es tan leve por esa zona que no funcione bien la máscara. Así que hay que poner por lo menos medio centímetro de papel para que la máscara sea buena y sea funcional. Bueno, aquí seguimos con eh, las cicatrices. Y vamos haciendo pues, esos surquitos para que luego a la hora de pintar no sea más fácil. Con nuestros dedos pues vamos alisando la zona y eh, lo vamos a intentar separar un pelín. Como veis estoy metiendo el cuchillo entre medias para separar la máscara un poco del yeso para que luego me fuera más fácil sacarla. Y sí que me sirvió para poder meter los deditos y lo que os digo y poder sacarla bien, pero yo también os digo que se me quedó muy pegada al molde. Así que bueno, aquí le ponemos unos ojitos <ríe> para que nos diga adiós y ya está. En uno de los vídeos una persona me comentó que lijase el papel después de, después de que se secara, para que quedase más liso. Y lo he intentado, pero el problema es que eh, no se queda más liso, se queda también poroso y se queda arrugado y la textura pues casi que me gusta más que sea de papel. Ya miraré en un futuro cómo puedo hacerlo para que las máscaras sean más lisas y tengan una sensación más de pues eso, como de, de silicona. Pero probablemente sea dándole un poco de masilla para que quede bastante plano. Bueno, aquí me veis dando la primera parte de pintura que eh, me quedó bastante mal porque como es rugoso y los pinceles que estaba utilizando no, no eran muy allá, o sea, no eran los adecuados que estaba utilizando y la parte blanca estaba todavía bastante reciente y estaba haciendo la negra a la vez, pues se me estaban empezando a mezclar los colores y estaba empezando a manchar. Así que eh, tuve que dejarla secar un, un rato para luego volver a seguir pintando y bueno, han sido varias, varios procesos de pintar, pero bueno, esto es como todo, vamos dando una capa, si no nos convence le damos otra y le damos otra y le damos otra y así hasta que esté como a nosotros nos gusta o como nosotros queramos dejarla, pero depende también el uso que le vayas a dar, si es una máscara que vas a utilizar para un disfraz de un día, pues tampoco hace falta que te quede perfecta, ¿no? Si quieres dejarla de exposición para que todo el mundo la vea, pues obviamente tendrás que implicarte un poco más en la pintura. A mí no me ha gustado mucho cómo me ha quedado, pero bueno, porque ya os digo que es que este tipo, de, este tipo de máscara es la primera vez que lo hago, es la primera vez que pruebo hacerlo así. Me ha molado el resultado porque ha funcionado y ha quedado bastante bien, pero tengo que seguir perfeccionando la técnica. Tenéis que tener en cuenta que yo esto lo hago para entretenerme... Y, y nada, simplemente lo enseño aquí. No quiero decir ni que esto sea una técnica que podéis seguir todos eh, como la verdad absoluta, ni mucho menos. O sea, aquí cada uno seguro que hay muchos que lo hacéis mejor que yo, sin ninguna duda. Pero bueno, así es como me gusta hacerlas a mí y yo lo grabo y os lo muestro. Y ya, si lo queréis, lo tomáis y si no, pues lo dejáis. <risa> bueno, pues ya está. Eh seguimos pintando, le damos más capas de blanco porque aunque el papel sea blanco el blanco es más blanco <risa> valga la redundancia y, y nada, cuando, cuando le damos más pintura blanca, más pintura acrílica eh, la sensación es más brillante da más sensación de, de realidad y se nota menos que es una máscara de papel por lo menos de lejos o a simple vista, luego si te cercas pues, obviamente pues, se ve pero bueno, aquí me tenéis ultimando, dando unos detallitos por aquí y bien de blanco para que no se nos quede fea le damos unas últimas pinceladas y la vamos a dejar secando hasta que podamos pintar de nuevo, el acrílico no tarda mucho en secar pero bueno yo lo suelo dejar de un día para otro porque normalmente cuando termino de pintar eh, suelo recogerlo todo y ya hasta el día siguiente nada y pues eso dando las últimas pinceladas antes de dejarlo por ahora para secar. Se seca y bueno pues aquí me veis he cambiado de plano y he cambiado de cámara eh, ya me diréis qué planos preferís, yo creo que el de antes se ve mejor eh, dejadmelo en los comentarios qué os gusta más, es que estoy cambiando de cámara y esta cámara que tengo, que estáis viendo ahora, la que está ahora mismo funcionando es una reflex y necesito tenerla en un trípode y es bastante difícil colocarla en el ángulo en el que coloco la gopro entonces, eh, mientras me apaño o encuentro la manera de cómo colocarla, pues eh, este es el plano que se me ha ocurrido hacer. Así que bueno, ya me diréis si os gusta o si preferís el otro. Bueno, aquí tenéis la máscara terminada, con unos toquecitos le he dado de marrón para que se vea un poquito más realista. Y bueno, a mí me gusta bastante cómo ha quedado. Los laterales están un poquito resquebrajados, pero bueno, aquí me la habéis puesta... Se encaja perfectamente en la cara, la verdad es que queda como un guante, está muy bien. Aquí veis por un lado, la veis por el otro, todavía no le he puesto las gomas, ya se las pondré. Y bueno, aquí se desenfoca porque la cámara estaba probando el foco y el foco automático todavía no lo controla. Pero bueno, aquí veis, así ha terminado, así que suscríbete y dale a like o muere.